vídeo quemado botón de oro propiedades medicinales nombre científico armeya opositi folia lam rk cancer nombres comunes botón de oro botoncillo chinacá guaca huasca risaca era yuyo, yuyo quemado. Parte utilizada, partes aéreas. Sus tradicionales. La ecuación de la planta se emplea en el tratamiento de enfermedades hepáticas y biliares actas bucales y como hipoinsemiente. Este se usa en caso de afecciones cutáneas. Principales constituyentes. La planta contiene espilantol, paraxasterol y otras insolutamidas acetilenicas y alquilamidas insaturadas. Actividad farmacológica en estudios histopatológicos en piel de conejo con una isobutinamida aislada de la planta se evidenció actividad cicatrizante y disminución de la incidencia de fenómenos inflamatorios. En estudios, efecto positivo en el tratamiento de actas y artes simples al administrar el extracto de la planta. El extracto estéreo purificado de las flores produjo contracción del músculo estriado del recto de sapo y el intestino helado de conejo, actividad estimulante sobre el sistema nervioso central en ratas, actividad anestésica por el método de anestesia de superficie en los bris de tierra y actividad colinérgica o parasimpaticomimética en ratas. Indicaciones, uso externo, coadyuvante en el tratamiento de actas vocales, posología o empleo tópico, aplicar en forma de gel, producción, varias veces al día. Contraindicaciones y precauciones. No se conocen reportes sobre contraindicaciones por el uso tópico de la planta en humanos. Formas farmacéuticas y otras preparaciones. Un vuelto, gel y noción con extracto este de la planta.